Recomendando en Taishin Censura Yakin Byoutou el doctor Yuji Yasaka es un ginecólogo que, luego de un conocido escándalo sexual, vuelve después de 10 años de inactividad a trabajar ante su necesidad de dinero. La directora del hospital, Narumi Jinguji, que resulta ser una antigua amante, le pide que entrene un grupo de enfermeras muy especiales, que atenderán en el nuevo pabellón Big con dedicación exclusiva a importantes políticos y hombres de negocios. Así comienza la historia de Night Shift Nurses, con un Ryuji que ejercerá arbitraria y despóticamente todo su poder con las jóvenes y sumisas enfermeras a su cargo.